A ver, Buenos días y bienvenidos a Villos Manguis. Hoy tenemos a la muerte y la vamos a examinar con lupa. Hola, ¿qué tal, muerte? ¿Cómo va? Uh, hola. ¿Qué tal? Se te ve... Bien, se te ve bien. ¿Cómo le llevas? Pues bien, bien, esperando que os llegue la hora. ¿La hora? ¿Qué hora? La hora de vuestra muerte. Es, es una manera de hablar, ¿no? No, no. Es literal. Es así. ¿Pero te refieres a, a quién? ¿A mí? ¿A, ¿A la audiencia? ¿Julia Roberts? ¿A quién? Todos tendremos Pero... nuestro momento de gloria. Pero cuanto más tarde, mejor, ¿no? Eso lo dijo yo. ¿Por eso estás aquí? ¿Estamos haciendo la pelota? Más te vale. Más te vale, más te vale. Bueno, pues, no sé, ¿de qué, de qué quieres hablar? ¿Qué te apetece hablar? ¿De la vida? ¿Curasans? ¿Cuál es tu tema favorito? ¿Julia Roberts? ¿Tu tema favorito? ¿Julia Roberts? ¿Cómo se arranca la vida de los cuerpos? Ese es mi tema soy. Ese es tu trabajo. Pero no tienes no. que intentar separar tu trabajo de... Porque si no, al final te vas a volver un amargado, tío. Yo no soy un tío. Soy la muerte. Bueno, pues muerte. Tienes que separar tu vida laboral de tu vida... ¿Tienes mujer? No me hace falta, porque yo soy hombre y mujer a la vez. Soy la muerte. O sea, que pajas. No lo has entendido. Soy ambidiestro. O no sea, que sabes. pajas, pajas. Que si no me entendiste, hombre. Porque soy ambidiestro. Voy allí, voy allá. un color. Fines del infierno, vuelvo para acá, voy al cielo. ¿Estás tan entretenido que no sucas en el melindro? A mí no me falta sucas. Yo solo con la flora, esencia vital de todos los que van muriendo cada día. Ya me recompongo, ya me hago fuerte. No me, sí. me hace falta el sexo, no me hace falta lo terrenal. ¿Eso es lo que te pone? No lo has entendido. No es que me ponga, es que es ley. ¿Y cómo es eso de quitar una vida? Pues es bien sencillo. Cuando te toca el momento, yo vengo, te abrazo y te doy un plomazo. ¿Y me das un...? Plomazo. Un plomazo. ¿No ibas con una hoz? Mira, aquí tengo uno de mis hijos. Un momento. Creo que andas jodido, ¿eh? No jodas. O es una cosa tuya, esto. ¿Y por qué siempre vas de negro? ¿Para que no te vean venir? ¿O es que es moda? No, es que soy muy dark, muy darks. <risa> sí, ya lo veo. ¿Y este es tu, tu rostro, tu rostro habitual o es, sí. o es tu sí. uniforme de trabajo? Te voy a mostrar mi otro rostro, te voy a mostrarlo. ¿Les vas a enseñar tu rostro verdadero o el rostro de estar por casa? Este es el para encantusar. Para encantusar, muéstranoslo. Opción. Me tienes totalmente engatusado. Pero luego tengo de los domingos. Bueno, mira. Este es el que me pongo en los domingos. Claro, porque tú trabajas en todo el mundo, ¿no? Yo trabajo aquí, en el Pacífico, en todos lados. Todos lados oyen de mí, porque soy en mi presente. Soy un ente. No tienes pareja, no miras la tele, supongo. ¿Dónde vives? ¿En el cielo? ¿Hay cielo? ¿Dónde vives? Tengo muchas preguntas, se me está colapsando la cabeza. Contesta alguna. El cielo como tú lo entiendes no existe. No existe. Solo hay un vacío. Tú vas allí y hay un vacío. Exacto. Es fascinador. Fascinadora. ¿no? Antes de... <risa> Cuéntanos cómo, ¿qué haces con las vidas que te llevas? Las pongo en formol. Hago calacas, hago calaveras y las vendo al por mayor. ¿Qué te parece? ¿Quieres algún trabajo? ¿Y, y, y qué hace un hombre, rico? una muerte como tú con el dinero? ¿Qué, qué, qué compras? ¿Compras un yate? ¿Una no sé? ¿qué, ¿Qué? ¿Unas gafas? ¿Tú qué en qué te gastas el dinero? ¿Julia Roberts? ¿Un calzuters? En todo lo que sirva para que petéis. Bom Hablaríamos de bombas atómicas. Bombas atómicas, canadas de fragmentación, tal vez drones, todo lo que sea para agarraros con mi mando Pero queremos ver tu, tu cara más amable. Ponnos tu cara de estar por casa, va. La más tierna, va. La de osito de peluche. Hombre, esto ya es otra cosa. ¿Y así qué? Así se te ve como menos malo. Aquí ya no tienes tantas ganas de secar vidas, secar vidas. Tengo más así, porque piensa que esta es mi representación para engañaros. Así es como te mezclas entre nosotros. Exacto. La aprendí de Satan. <risa> no lo has entendido, no lo has entendido. No me vas a llevar contigo por eso, ¿no? No me entiendes. Julia Roberts. Que no me entendiste. El de ahora, ¿cuál es? El de ahora es la muerte. Ya, pero a ver, hay que tener respeto, ¿eh? A la muerte. ¿Qué vas a decir? Para este no tienes que leer, no te hacen falta gafas. Sí que no te hacen falta, falta, cabrón. ¿Tú por qué no ves? Hijo de puta, claro. <risa> Nunca voy a mirar donde de mirar. Y ¿Sabes que Sin guión, pues sí, vale, la muerte, pero la muerte, ¿qué? Es que sé que le pongo a los amigos.